De prisión que van a cumplir La familia está pidiendo justicia Ellos dicen que entran en negociaciones No queremos ningún tipo de negociaciones Queremos que se haga justicia Que la justicia carga sobre él Quiero que entienda, son criminales, son atracadores No son personas honestas Esos jóvenes, ustedes le ven la foto que grabaron del de de juicio Y ellos no están arrepentidos No piden perdón tampoco No se humillan, son criminales Hoy vino el dolor a esta casa Mañana puede ser a un, cualquier otra persona De este sector Y la familia... Pide justicia!